Mrs. Carrington. Hoy testimonio de Leona Carrington. Mi nombre es Leona Carrington. Siempre he sido una mujer de gustos muy exquisitos y caros. Aunque también he sabido pelear cómo conseguirlos. De mi pasado es una cosa que prefiero no hablar. ¿Creéis que no sé lo que se está diciendo por ahí? Hay un grupo de malintencionados que están hablando que debo una mísera cantidad de ocho cifras a una tal hacienda pública. Esto está levantando una de ampollas a la clase obrera y trabajadora. Y unos cuantos malnacidos creen que estoy detrás de la sospechosa muerte de mi exmarido Hogwarts Carrington. Tras la muerte del tirano, yo vivía muy feliz, junto a mi amada Fufi, en una de mis dos mansiones de la costa este. Tras su muerte, me dejó una de las mayores fortunas de Estados Unidos. Pero también esto me trajo una gran maldición. Su amante. Su chofer de confianza y otros individuos anónimos con malas intenciones me acosan y persiguen sin parar para arañar un trozo de su enorme fortuna. Pero la historia no ha hecho más que comenzar. Y esta situación solo puede terminar en un terrible desenlace de inesperados sucesos. Pero yo todavía sigo teniendo un plan. ...que está a punto de realizarse. Mrs. Carrington, segunda temporada. Colabora con el crowdfunding para hacer la realidad.